ante la denuncia realizada por la periodista Aníbel Rosario de una presunta estafa a cientos de familias de apellido Rosario, tema que posterior fue objeto de un reportaje y ha estado en la palestra pública por varias semanas. Ha llevado que el abogado, quien calificado de El Salvador de los Rosarios, se carellara y además, según la periodista, convocara una turba en su contra. Y de cómo...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 Pues también nos sumemos a ese respaldo y estar pendiente paso a paso de cada movimiento que se dé en torno a esta eh, situación. Camilo consideró además que son comunes los casos en que las personas de poder pretenden con acciones temerarias silenciar al periodismo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.